Usar la energía radiante de la electricidad fría a alto voltaje como fuente inagotable de plasma en ese salto de chispa Star Gap es gracias a este circuito de inducción que también incorpora en la tercera bobina un flyback, el rectificador, para transformarlo a corriente alterna y los condensadores, y así poder conectar nuestro inversor, que en este caso es de 6.000 vatios, y así podemos aprovechar y hacer este flujo y reflujo, esta retroalimentación de la energía que estamos obteniendo en este circuito tan famoso que muchas personas ya están probando en sus hogares. Os transmito esta información para ir traduciendo y seguir desarrollando esta maravilla de la tecnología. Muy simple, este circuito, que básicamente como ya estoy diciendo, o he dicho, o podéis ver en los gráficos y en las infografías, que lógicamente os voy a dejar aquí enlazadas, y en próximos vídeos pues explicaré cómo se monta y cómo se hace de una manera simple cuando estas pruebas que estamos haciendo finalicen Maybe you can hear. 12, unos investigadores conectados en la red de redes por todo el planeta descubrieron la energía libre, un generador conectado a la Tierra para sacar energía del aire. El famoso Kappa-Gem, generador Kappa, el generador Conceptual de Tesla Nikola Tesla dejó este secreto para que la gente comenzara a tirar del hilo Y desde el 2012 hasta hoy se han desarrollado bastantes modelos Varios Aquí tenemos unos cuantos El anillo de Joule Por ejemplo Que es la versión simplificada del capa Gen el antiguo capanace, que fue desarrollado ya en el año 2011. Y como digo, el capagen ya fue desarrollado de forma colectiva por más gente y se expandió, hasta que más desarrolladores e investigadores fueron simplificándolo en distintos dispositivos. Y los inventos llenos de enlaces y de gente, que ha experimentado individualmente en sus talleres, en sus laboratorios, apoyados por sus amigos y otras redes, pues poco a poco se han ido desarrollando todos estos inventos y pues se ha simplificado hacia esta forma de energía radiante, energía libre, la energía del vacío. En anteriores vídeos usamos la bobina plana y la cocina de inducción magnética para hacer este efecto de transformador de energía radiante a alta frecuencia. Y también hemos hablado de ese flyback, coger esa energía radiante y ponerla en alto voltaje, simplemente para obtener el Star Gap, el salto de chispa, que nos permita extraer la energía del aire, de ese proceso en el cual la chispa azul hace plasma, un plasma con el oxígeno y la alta frecuencia eléctrica, y de esta forma podemos alimentar un dispositivo de energía libre y puesto en marcha por muchísima gente que desde entonces siguió investigando estamos en el 2017 hay poca información en la red y por eso estoy haciendo este audiovisual y los experimentos aquí tenemos el núcleo de la triple bobina con la configuración capa es la bobina primaria que tiene 900 vueltas de hilo de cobre esmaltado. En su interior hay un núcleo ferromagnético, o mejor aún, si es ferrita. Y este núcleo va dentro de la bobina secundaria, que es la bobina bifiliar, la bobina doble y que la hemos configurado de forma que quedan enfrentadas las dos espirales. He probado otras configuraciones y esta es la adaptación que estoy probando para este circuito. Si observan las anteriores versiones verán que hay cierto cambio en la forma de poner esta bobina secundaria, comprendiendo que la tercera bobina está por encima y es el inductor magnético que va conectado a ese circuito que a fin de cuentas es como una cocina de inducción como en los experimentos de los anteriores vídeos donde explicamos este fenómeno de la energía radiante Generador de armónicos capaz de inducir energía magnética que será transformada en radiante, en radión, en radiofrecuencia, en energía escalar. Y aquí tenemos el salto de chispa, el star gap. El gran secreto de Nikola Tesla, su gran meditación, ese efecto que produce cuando un interruptor es encendido, ese salto, esa chispa, ese efecto corona, esa pequeña ionización del aire, ahí está la energía libre. Aquí tenemos estos experimentos que estamos haciendo con el ZVS, el resonador, el inductor magnético. Es como una cocina de inducción y que se usa para derretir, fundir metales. ¿Va con un crisol? Pues en el crisol vamos a poner nuestra bobina, nuestra capa. Nuestra bobina extendida de Tesla con triple capa. Y aquí os dejo con esta selfie que me estoy haciendo para despedir este reporte audiovisual sobre los experimentos que estamos realizando muchas gracias a todas las personas que cooperan compartiendo su sabiduría y su labor intensa a esta tarea de desentrañar el legado de la espiral